Muy buenas, chicos y chicas, y bienvenidos a Final Boss Project. Hoy os quería enseñar cómo funcionan estas cajitas Wotobi que tenemos aquí y abrirlas con vosotros, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es abrir la caja, ¿vale? Como veis, tiene una etiqueta aquí personalizada, ¿veis? No sé si se va a enfocar o no. Aquí, ahora. Todas estas cajas están personalizadas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos es quitar la etiqueta. ¿Vale? ahora estamos haciendo un plus de diseño realmente estamos intentando hacer un diseño mucho más agradable para el espectador y que sea, por lo que os digo más rápido, como veis se quita hiper fácil y no raya nada o sea lo deja bastante bien entonces abrimos y lo que te vas a encontrar es esto de aquí ¿qué es esto de aquí? pues muy fácil en este caso te ha tocado la carta fuerza, ¿de acuerdo? que la carta fuerza como dice a ver, creo que es un enfoque a ver, carta fuerza, ¿de acuerdo? La carta Fuerte dice en, este, en esta carta quiero recordarte que dentro de ti hay una fuerza poderosa Que te ayudará a superar cualquier obstáculo No la subestimes y utilizará para levantarte cada vez que te caigas Entonces cuando alguien se encuentre mal Regálale esta carta vale, Fírmala y se la regalas Entonces se acordará de ti Cuando tal Luego, abajo de la caja hay esta etiqueta Aquí explica las normas De cómo hay que hacer esto ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona esto? Entonces, este no es la versión definitiva, voy a buscarla en un momento y os explico. Vale, aquí sí que tengo la, la versión definitiva. Entonces, sería así. Eh, les presento el proyecto Wotobi Mystery Box, porque es así como se llama. Eh, cada caja contiene una herramienta especial para mejorar o alegrar el día de alguien que amas. Pero eso no es todo, es decir, con el 30% del beneficio obtenido de cada caja es utilizado para fines sociales. De momento será para utilizar mi, para pagar mi tratamiento de MTR, que por cierto muchas gracias a Ramses, que está publicando un huevo de vídeo, hay que me está comentando un huevo de vídeos gracias a todos los que estáis dando like, comentando y demás, o sea os quiero un montón tío de verdad, o sea es que sois gigantes de verdad. Siguiendo con las instrucciones pone, al recibir la caja te comprometes a usarla para ayudar a un ser querido. Se anima a los usuarios a grabar y compartir en sus redes sociales el momento que en que entregan la caja para inspirar a otros a hacer lo mismo. Exacto, entonces esto simplemente es como cadena de favores, ¿vale? Dice, comparte tu historia usando el hashtag Wotobi para que nadie se sienta solo o triste nunca jamás. Realmente Proyecto Wotobi nació para que se pudiera hacer un proyecto de salud mental, por eso se creó el Proyecto Wotobi. Imagínate la alegría y la emoción de sorprender a alguien especial con esta caja y hacer una diferencia en la vida de otra persona. Como os digo, estas cajas las vamos a personalizar, es decir, ahora que hay una cosa que vale dinero, pero habrán otras cajas que tendrán otras cosas y tú las podrás personalizar. O sea, Al final, el fin de la caja es que tienes que pensar que tú al comprar la caja, aunque tú nos mandes las cosas que quieres meter para personalizar, un anillo, eh, lo que sea, tienes que pensar que el 30% sirve para una causa social. Final, Es decir, esto lo hacemos para contarnos a conocer, para hacer una comunidad donde la salud mental no sea un tabú Y para que tú puedas regalarle algo bonito a alguien, ¿me entiendes? Entonces, eh, lo último, dice, únete a nosotros en este proyecto y ayuda a crear un mundo más bondadoso y generoso Esa es la, la idea de esta caja Entonces, esta caja, que la va a recibir un youtuber, tiene este paquete Y viene con una pulsera, esta pulsera es profesional, porque estamos haciendo pulseras también. Vale, hemos comprado un trenzador y estamos haciendo pulseras Entonces esta es la pulsera que también os podéis poner para digamos fomentar el tema de la salud mental Vamos a hacer unas pulseras chulísimas, lo que pasa que ya están pedidas y llegarán para mayo Porque he encontrado un proveedor bastante barato y la verdad es que mmm, está guay Entonces esto tiene, viene con su packaging, ¿vale? Entonces al abrirlo, momento ASMR Como veis, viene totalmente, ¿Vale? Y entonces abrimos, que cerrará, que Y en este caso es un juego de la GameCube. ¿Vale? Porque yo no tengo muchas cosas en casa para regalaros. Entonces claro, si quiero llegar a gente, no puedo pagar ads. O sea, si me quiero pagar el tratamiento, tengo que regalar cosas que tengo en casa ahora mismo. Y como sé que este juego ahora mismo está valorado aproximadamente de unos 40 euros, o sea, se llega a pagar hasta 40 euros por él en el mercado, os voy a explicar cómo funciona la caja en sí. ¿Vale? Aquí dentro... Hay el juego y la caja, ¿vale? Y el juego, el disco del juego. A ver si se enfoca. Ahí más o menos. Y luego tenemos el Osier Wotobi, donde otra vez se os explica quién soy, eh, cómo funciona esto, cómo nos podéis ayudar, dónde va destinado todo, mi mujer que es súper guapa, etcétera, y una frase para vosotros dedicada, ¿de acuerdo? Todo esto se puede personalizar, todo. Pero bueno, de momento vamos a hacerlo en plan genérico. Entonces, ¿cómo funciona esta caja? Muy sencillo. Se llama Mystery Box porque puede haber lo que quiera. Por cierto, la parte de atrás hay el tema del envío y demás, ¿vale? Nosotros lo que queremos hacer, aparte de enviar 40 cajas a streamers distintos que ya hemos contactado con sus agencias para empezar a mandarles las cajas, es... Va el juego, la tarjeta, ¿vale? Y su pulsera, que ahora no la encuentro aquí, y su pulsera. Por tanto, esto es el contenido útil de la caja. ¿De acuerdo? Entonces, las cajas ahora mismo nos están costando aproximadamente, para que os hagáis una idea... Es que no tengo los números exactos ahora aquí, pero nos están costando unos 3 euros hacer estas cajas. Las cajas, solo. o sea, es decir, lo que son pulseras, tal, no sé qué. Estoy, estoy intentando buscar proveedores para hacerlo más barato. ¿Vale? Entonces, si el juego os he dicho que está valorado 30 euros, pues esta caja la comprarías aproximadamente, bueno, pues por el valor, no sé, sería pues ahí por ahí unos 40 euros, una cosa así. Pero claro, el tema es que tú no sabes qué es lo que hay en esta caja, ¿de acuerdo? Entonces, la gracia de esto es que... Nosotros, eh, cuando las pidáis, eh, nos hemos regido por un código, y es decir, valor en el mercado, si es un triple A o no es un triple A, si es de una compañía tal, es decir, si por ejemplo fuera un Super Mario Sunshine precintado tal, pues miraríamos el valor de mercado y e iría en función de eso, entonces cuando compras la caja... No sabes qué juego va a ir, o si la quieres personalizar, la persona que la reciba no sabe lo que va a recibir porque tú la vas a personalizar. Nos mandáis un WhatsApp sí, y la personalizamos. Entonces, el tema está en que, claro, el precio cambia en función de lo que hay en la caja, ¿vale? De acuerdo, pero el, la funcionalidad es la misma. Pero nosotros hicimos pruebas, por ejemplo, por decir algo, y aunque pusiéramos un Zelda de, de Ocarina of Time precintado el beneficio que sacamos, digamos, destinado a mi tratamiento, o sea, tampoco es tanto, es decir, es casi siempre el mismo beneficio, porque hemos puesto unos márgenes de beneficio súper pequeños, súper pequeños, bueno, como es, pues, o sea, es para cubrir el coste de la caja, cubrir los impuestos, y al mismo tiempo, y los envíos, evidentemente, y ganar un poquito para poder pagar, porque si no, no tenía sentido esta caja. Esta caja, yo eh, he encontrado cajas de estas por yo que sé, por 80, 100 euros y luego te encuentras un FIFA. Claro, tío, eso no. Eso no. Entonces, lo que bueno de la caja es que la caja, como mucho, variará 10 euros arriba. ¿Se enfoca? Ahora, 10 euros arriba, 10 euros abajo del precio que es, sí. No, no vamos a variar más que eso. Entonces, la gracia será en, en, en, en qué juego encuentras. Entonces, si encuentras una caja de 200 euros, seguramente el juego que hay ahí vale entre 210 y 200, eh, 190 euros. Lo que no vamos a hacer es como estas cajas de Amazon, que a lo mejor te encuentras que valen lo que sea, y luego te encuentras que no. que no, que, pues que no valen lo que tienen que valer. Entonces son cajas, como os digo, que bueno, iremos mejorando también con vuestros comentarios para hacerlas más adecuadas. Y nada más, chicos, que os quiero mucho pasar este vídeo a TikTok también, que estamos teniendo mucho seguimiento. Gracias a todos, gracias a Ramses, a Moon, a V, a.. A Slayer 666 es decir, a Maxi, eh, no quiero dejar a nadie, a Francis Coulomb, a mi madre, a mi, a mi perra, a... mañana hablaremos de mi pedra de cómo funciona todo el tema de perro guardián, y nada, seguir apoyando los vídeos, porque si seguís apoyando los vídeos esto será fácil, ¿de acuerdo? Eh, y nada más chicos, eh, os quiero, os quiero, y cada vez es más fácil. Y os voy a dejar una foto de la tortilla que he hecho hoy, eh, con la poca energía que me quedaba. Un abrazo y hasta la próxima.